Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube y nunca más. Bienvenido, un hermoso y rico mate. Y porque estarán preguntándose ustedes por qué Nando estás tomando mate y nos hablas del mate. Mm. Y encima tenés puesta la remera de la selección argentina de fútbol, de fútbol. Bueno, esto está haciendo referencia a una nueva noticia que está corriendo por los pasillos de la comunidad de WOT y tiene que ver con esto estamos aquí con la gente de reporte de batalla, en la página de ellos, mejor dicho, no con la gente pero sí que estamos en la página de reporte de batalla y dice que los tanques latinoamericanos serán pronto una realidad si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan hace un tiempo hice un video en el canal eh, haciendo una encuesta y preguntándoles si les parecía bien que hayan tanques latinoamericanos. Eh, y la mayoría estaba de acuerdo, le encantaba, le parecía una idea excelente, que, que estaría muy bueno que haya este tipo de tanques. Eh, por lo menos, mínimamente, yo lo que planteé fue que mínimamente haya tanques premium. Ahora, acá estamos hablando de otra cosa. Puede que haya una rama... <coughs> Latinoamericana? Bueno, muchos plantean, obviamente cada uno tira para su lugar y muchos plantean que haya tanques de sus, eh, de sus países. ¿Qué quiero decir con esto? Que un uruguayo dice: ojalá que haya tanques de Uruguay, un argentino dice, ojalá que haya tanques argentinos, un brasilero dice ojalá haya tanques de Brasil, un chileno no lo mismo, un boliviano lo mismo, un peruano lo mismo, y así sucesivamente por cada país de la región. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vamos a, ver, vamos a leer lo que nos dice acá la gente de reporte de batalla, ¿bien? Los tanques latinoamericanos serán pronto una realidad. Para estos días de pandemia estamos recibiendo unas noticias oficiales muy gratas para nuestra comunidad por parte de World Gaming. Aunque ya les adelanto a los jugadores de World of Tanks que seremos críticos con esta alegría breve o decepción eterna. No sé, vamos a ver. Dice, World of Tanks NA realizó un streaming de, el 24 de abril en la plataforma Twitch tras el que se publicaron dos videos eh, bla, bla, bla, bla, bla bla bla bla en los que se nos menciona la introducción de una sección de colección de tanques multinacionales bien con tanques originales de las naciones no implementadas eh... Maxim Shovalov y Andrei Viletsky, respectivamente, Publishing Director y Creative Director, o en definitiva, desarrolladores de World Tanks, nos plantean que están analizando varias ideas para agregar y por medio de esta sección de coleccionistas, este mismo año van a introducir los vehículos destacados de las naciones de Latinoamérica, chicos. Siendo mencionada la Argentina y de Europa, siendo mencionada Hungría. Ok... A ver, eh, what Latam y Hitomi Flor ¿Hitomi Flor, ¿Quién es? Pues si alguno no la conoce eh, Es la, la cara, digamos, visible de, de Watt, Latam Digamos, es quien aparece en los videos Yo sé que ustedes querían que sea esta la cara visible Pero bueno, eh, la de Hitomi y, oh, Flor es más linda <risa> Ella es linda, por lo menos Así que bueno eh, que nos adelantó que en los próximos meses serán introducidos contenidos especiales para Argentina. Aunque desde el reporte de batalla tenemos la confianza de que estas novedades abarcarán también a otras naciones hispanoparlantes. Es la idea, chicos. Yo soy muy argentino, todo lo que quieras. Viva la patria, el mate, bla bla, no sé qué. Está buenísimo. Pero latinos somos todos, me parece. Lo hablo desde un lugar de una perspectiva más amplia, más grande. No hay que pensar solamente en el de cada uno. No sé si me explico, soy claro. O sea, tener que pensar a nivel global. Esto es una empresa y no va a pensar solamente en un país. Eh, la gente de, de de Minsk, de Rusia, no tiene, no, no piensa. Ah, Argentina, vamos a Argentina, vamos a. No, no piensa, eh, vamos a Uruguay. Ni... O sea, piensa como nos ve como Latinoamérica. Con lo cual lo más probable es que nos saquen eh, tanques latinoamericanos. Estos contenidos consisten en la introducción de estilos para tanques históricos de una nación que no esté implementada en el juego. Sea un árbol o una rama. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso argentino, el Priest M7 recibirá la opción de cambiar su pintura, el camuflaje celeste y blanco y amarillo, sus, emblema, sus emblemas, bandera mate y sus inscripciones ¡Viva la patria! Para asimilarla eh, al tanque de esta nación latinoamericana. Bueno, eh, acá tenés, por ejemplo, lo que sigue el camo que está bastante. Está muy muy lindo, la verdad que está bonito. Eh, el cura Priest eh, M7. Claro, bueno, Prest es. Eh, sacerdote. Prestó servicio en el ejército argentino entre el 50 y el 80, recibiendo una repotenciación a finales de los 70. Permitiéndonos un paréntesis, en este mismo video se nos brindó el código holo, eh, Hola Hitomi520 para acceder a una misión explicada. Bla bla, bla bla Bueno, ok. Volviendo al tema principal. Nos preguntamos ¿por qué hace esto Wargaming? ¿Por qué tardíamente? ¿Por qué en partes? Y nos respondemos por dinero y por entretenimiento. Yo creo que siempre es por dinero y por entretenimiento. Por entretenimiento, por brindar entretenimiento, porque no creo que a ellos les resulte divertido. Yo creo que es una cuestión económica. Nunca tienen que olvidarse, chicos. Porque a veces ustedes opinan, o todos opinamos desde un lugar, de decir ¿Pero por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? ¿Por qué no sacan esto? Bueno, es una empresa. Atrás de, atrás de un juego, que ustedes ven como un juego, para ellos es un laburo. Eh, a veces sé que es difícil entender, pero es así. O sea, la empresa tiene que ganar dinero, si no gana dinero no va a ser algo, ya te lo digo, y deben tener sus planes y sus perspectivas. Si no lo hicieron esto antes es porque habrán hecho estudios muy meticulosos en los cuales seguramente habrán entendido de que esto no era tan rentable como otras cosas que hicieron antes, ¿bien? O sea, aclaradísimo creo. Al avanzar lentamente Wargaming está haciendo una prospección de mercado, lo que les acabo de decir. La empresa ya tiene asentado su servicio o juego en varios mercados, Rusia, Europa, Norteamérica, Asia y China. Y como cualquiera de su tipo busca expandirse, reproducirse en el tiempo y maximizar sus ganancias por medio de esfuerzos mínimos e indispensables. Ese es eh, obviamente uno de los objetivos de, de, de, de una empresa, ¿no? por supuesto. Los mercados de Iberia y Latinoamérica representamos un conjunto que le genera relativamente pocos ingresos per cápita pero somos también usuarios masivos y fieles a los entretenimientos que nos enganchan efectivamente continuamente wargaming se encuentra con la necesidad de agregar y renovar contenido y los líderes de su organización toman decisiones evaluando las ideas que se le proponen desde su interior e incluso desde la comunidad obviamente ellos te escuchan perfecto pero no, eso no significa que te escuchen y que sepan lo que está pasando no significa que se vayan a lanzar de cabeza ¿Entendés? Tanto región como globalmente, sí. Entre los elementos del análisis están el tamaño del mercado hispano luso parlante, las nacionalidades de sus clientes, su poder adquisitivo o patrones de compra y el entorno económico, pero no, quizás, la competencia, porque Ground Force de Gachin y Armored Warfare de Obsidian ocupan nichos aún poco relevantes y les sirven irónicamente como un ámbito de testeo externo. Claro, se ven reflejados en estas empresas, dicen, bueno, estas empresas, estos juegos. Eh, no son tan relevantes mmm, y la gente que juega estos juegos compra esto específicamente entonces nosotros vamos a ir por ese lado no me parece mal me parece bien What, antes de implementar contenido, mapas, tanques, etcétera de nuestras naciones debe hacer tantos tanteos de mercado, o sea, diferentes testeos en nosotros los jugadores y consumidores de sus servicios para ir adecuando sus ideas y generando acciones concretas que hagan foco en el camino que les puede resultar más exitoso en nuestra satisfacción como clientes. Y por supuesto en su rentabilidad. Obviamente en sus ganancias. Vale decir aquí que la demanda puede condicionar significativamente a la oferta. Eso está clarísimo. Para ej ejemplificar todo lo anterior en un caso análogo muy reciente tomaremos a los submarinos en World of Warships. Eh... Sí. En World of Warships eh, Un año atrás los jugadores los usamos eh, Submarinos dentro de una especial de Noche de Brujas Y con la recolección de datos y opiniones de la comunidad Los análisis de los testeos de balanceo Los estudios de viabilidad comercial y otros Wargaming decidió la aplicación de este nuevo tipo de buque Y pronto los tendremos para nuestra diversión eh, Al realizar pequeñas aplicaciones Wargaming está refrescando sus juegos por eso siempre les digo, chicos, siempre Wargaming está testeando. Es una empresa que se maneja mucho con números y con testeos. Tal vez no tanto como me gustaría a mí con eh, opiniones. Ejemplo, lo que sería una encuesta, ponerle. ¿No? Entonces que te pongan opción A, ¿te gusta este tanque o estas? ¿Te gustaría una rama latinoamericana en, tu, en el juego? Dentro del juego, suponte, ¿no? Opción A, opción B, opción C. Si, sí, no, no sé, por qué, tal cosa o tal otra. Bueno, entonces, siempre se maneja con números, siempre. Es una empresa que se maneja demasiado con números y demasiado eh, en los datos duros y fríos. Que está bien, porque todos tenemos patrones de, de, de, de, de, de la manera en que nos manejamos, pero también está bueno ver lo otro. Siempre estuvo en la agenda de Wargaming agregar contenido de naciones alternativas y continuamente hubo mención de esto. Hace media década estuvo planteado armar árboles dos árboles tecnológicos. Uno, Pan Europeo y el resto del mundo. Bueno, como en Blitz, ¿no? Que hay un... ¡No! O en Blitz, sí, en Blitz. Creo que hay un tipo Europa. O algo así. Luego, en los últimos años, se reformuló en un árbol tecnológico internacional. Y ahora este se ha ido postergando a favor de la sección de coleccionistas de tanques multinacionales, en donde los tanques más originales de la región de Iberoamérica serán introducidos como tanques especiales. Desde Reporte de Batalla siempre apoyamos la idea de que el agregado de árboles tecnológicos nacionales o ramas en un árbol tecnológico plurinacional se pueden efectivizar y que éstas otorgarían una novedad en WOT. Naciones como Argentina, Chile o Cuba, por nombrar algunos ejemplos, tienen un potencial real con una base histórica. Aunque esto requiera una redundancia cierta de vehículos ya implementados en alguna de sus ramas. Bueno, pero si lo han hecho en un montón de ramas, no es que. O sea, hay tanques que se. Que, que han pasado por diferentes naciones. Y ellos después deciden. Te ponen el Tiger 2. Te ponen el, el King Tiger Capture. O capturado. Tenés el Tiger. el Tiger 1. Tenés el Tiger 131. Que es en realidad es el mismo tanque. Nada más que uno es el de línea y el otro es el capturado, por decirlo así. El que está en el Museo de Bovington pero es exactamente el mismo. O sea que es totalmente redundante, digamos, el hecho de, de decir que, que tiene... Porque además, Watt no tiene un no tiene lo que sería una veracidad histórica implacable. Porque no es así, hay tanques que no han existido y que han solamente aparecido en planos. Eh, en Argentina tenés el Nahuel modelo Baissi 1943 Brasil en el M4 Sherman repensalizado En Chile tenés un Chafi M24 eh, En Cuba tenés un T-34, España, Perú En Perú tenés un tanque T-38-39 eh, Sin embargo, viéndolo expresado en los videos anteriores, somos conscientes de que ya no debemos hacernos ilusiones grandes Podemos interpretar que los objetivos de Wargaming no están en implementar naciones con tanques que conformen una línea tecnológica determinada, sino que los objetivos están en implementar tanques de naciones desarraigadas. En un principio y durante este año serán tres las naciones las que integren este árbol no tecnológico de coleccionistas. Polonia, Hungría y Argentina. Polonia está confirmada. Hungría suponemos que estará y Argentina seguramente del primer paso por parte de Iberoamérica eh, más de uno de ustedes y nosotros mismos nos preguntamos ¿cómo podré escoger jugar con un tanque de mi país? tanques originales aquellos diseñados, modificados y o fabricados localmente y no implementados aún en WOT en el caso de que un jugador argentino quisiera jugar con el Nahuel se deberá dirigir al árbol misceláneo y seleccionar allí el vehículo y ya no en un potencial árbol o rama tecnológica argentina es que a ver chicos es muy difícil, y además yo creo realmente, mirándolo un poquito como empresa también, ¿no? El hecho de que es muy difícil que te pongan una rama completa de argentina, o una rama completa chilena, o una rama completa uruguaya, o brasilera, o peruana, o quien sea, o mexicana, no hay... Yo te diría casi que pongo la firma y pongo el gancho de que no hay chance, no hay chance porque estás conformando a un pequeño grupo de personas cuando tenés el resto que te va a saltar a la yugular en cambio, así es como más eh, podemos dejar más complacidos a todos pienso, ¿no? poniéndome en la piel de Wargaming sacamos, eh, sacamos tanques un tanque argentino vemos qué onda, vemos cómo funciona si la gente lo adquiere, si la gente le gusta si la gente lo quiere para eso el tanque tiene que estar bueno no me pongan porquerías no me pongan un tier 1 no me pongan un tier 1. Tienen que ser un tanque que esté bueno, un tanque que llame la atención, que sea divertido de jugar. Si pones un tier 1 con un cañón de tier 0, no le va a gustar a nadie, no va a tener sentido, no va, a ten va a fracasar de acá a la China. O sea, hagamos las cosas bien. Si ese tanque tiene éxito, después seguramente irán agregando un tanque chileno, o un tanque brasilero, o un tanque de otra nación. Y así sucesivamente van a ir agregando tanques. Hay que apoyar esto chicos, hay que apoyar esto. Tanques repetidos. Aquellos no originales fabricados y usados en otros países vendidos al exterior e implementados en Watt. En el caso que un jugador paraguayo quisiera jugar con el Farfly, se deberá dirigir al, al árbol tecnológico del Reino Unido. Seleccionar allí el vehículo en su versión eh, IC estándar, debiendo estar investigado, o en su versión Premium, debiendo estar adquirido. Y elegir allí el estilo de tanque para su nación. Claro, tenés que comprar el tanque o adquirir el tanque. Y después le pasás el emblema, le pones la pintura y le pones todo lo que quiera con hoja tecnológica paraguaya. Exactamente. Con algo con una pintura de Paraguay o lo que fuere. Algo que aún no podemos animarnos a responder es cómo se conseguirán estos vehículos ibero iberoamericanos o latinoamericanos. Puede ser cualquiera de las típicas. Experiencia simple o libre, tanques conectados entre sí... Eh, desbloqueando Desbloqueados progresivamente desde una investigación desde los niveles menores dentro del árbol de rejunte. Claro, como decía, una rama tecnológica latinoamericana podría ser una opción a través de dinero, que sean tanques desconectados entre sí, como si fuera un tanque premium. Créditos, experiencia siempre o libre, oro o misiones. Sí, que hagas, o, sí, yo creo que también podés agregar acá eh, que se puede llegar a conseguir en, una, en un evento, ¿no? por ejemplo. Es una maratón, como podría ser Como fue la de tantos, el tc 5 Y otros tantos Atentos a esta práctica Es muy posible que esta idea se repita en World Warships bla, bla, No me interesa World Warships Concluyendo, sinceramente estas noticias nos generan mucha ilusión En lo personal opino que para poder enfrentar Un tanque Nahuel a un T-34 A un Panzer IV será un goce tremendo Pero creo que muchos coincidiremos En que se esperaba mucho más De los desarrolladores de Watt Quizás pedir árboles nacionales Árboles nacionales, argentino, brasileño, cubano Por ejemplo, puede ser un esfuerzo Poco redituable para el wargaming Obviamente, no, no tiene sentido, además no, no, no lo van a hacer No tiene sentido hacer eso. Hay cosas que a veces, chicos eh, Pedir a la empresa Yo como CC de WOT Es que realmente no tiene sentido es, Hay cosas que no te van a dar bolilla Ya se los digo Hay otras en las que sí te escuchan Y hay otras en las que te, directamente te dicen Estás pidiendo algo que es imposible, macho Así nomás te lo digo pero también han desechado armar un árbol eh, ibero-latinoamericano, con romas de nuestras naciones. Lamentablemente, estas coinciden con ser de los países con la menor relevancia en el mercado. La empresa optó así por el camino que le es más cómodo, armar un paquete de tanques originales desperdigados y cambiar la estética de los tanques repetidos para que uno de nosotros los acondicione a su país. Claro, Lo que pasa es que hoy en día ni siquiera puedes hacer eso, porque no es que pueda agarrar un... Primero que no hay ni un TAM, ni hay un Nahuel, no hay ninguno de esos. Pero en Argentina, por ejemplo, hubo, creo que AMX, no sé si 12, 12T o 357. Y no hay, hoy en día, camuflajes argentinos. Argentino, por decir argentino, puede ser uruguayo, chileno, brasileño, mexicano, cubano, panameño, hondureño. O sea, de cualquier lugar de América. Eh, no creo que la oportunidad de fomentar a las naciones con potenciales ramas tecnológicas esté perdida. Pero sí, no hay presión de nuestra comunidad. No habrá un cambio de decisión. Por eso les recuerdo dos frases clásicas de nuestra región. Hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados y el que no llora no ama. Bueno, eso es lo que siempre les digo yo y que creo que me están empezando a dar un poquito de bolilla. Que es verdad esto. Hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados. Hay que pedir y hay que reclamar. Cuando ustedes no están de acuerdo con algo, manden ticket. Contacten a Soporte, hinchen las bolinguis en el foro, rompanos las bols a los cc. yo trato de estar en contacto con todos, acabo de responder whatsapp que me llegan a mi celular privados de todos los que tengo en el grupo de whatsapp, 227 personas, respondí los mensajes de discord, respondí los mensajes de facebook, respondo los comentarios que tengo en, el, en los videos de, de youtube, O sea es que a veces es un montón, me veo saturado pero trato de responder todo y de estar a la vanguardia de todo chicos, por eso les traigo estas noticias pero hablen, levántense en armas no se queden callados eh, si yo no puedo resolvérselo vayan a la gente que está arriba mío Felipe, que está arriba mío, en realidad yo no soy de la empresa, eso es lo que pasa yo podría denominarme un CC un influencer entre comillas bueno, entonces tienen que hablar con la gente de, de, de Wargaming en cualquiera de sus versiones ya sea en el foro, ya sean en el... En, en el Discord, ya sea a través de los CC, ya sea a través del de, de soporte, como sea, pero hablen, hablen y exprésense. Porque callados no vamos a lograr nada. Eso está clarísimo. Eso sí, eso quería dejar en claro. Podata, para charlar más sobre estos temas. Estoy disponible en Facebook, Discord, Skype, no sé qué. Dubai, por su lado, Walter Teleran se dedica mucho a los barcos de Panamérica. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno. En principio. Eh, Primero, muchas gracias a la gente de Reporte de Batalla que nos trae esta, esta noticia. Y estoy muy satisfecho. Me pareció una gran, una gran nota, la verdad. Y, y bueno, creo que está, está buenísimo. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Tenía planeado también darle más noticias de un evento que va a estar saliendo ahora. Pero lo voy a dejar para después. Eh, tomen el camino a Berlín y cosechen recompensas. Porque esto se extendió más de lo que yo esperaba. Chicos, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Dejen like y y participen, métanse de cabeza en todos los eventos, métanse, ¿entendés? Porque una cosa, como les digo siempre, si apoyan a mi canal o a cualquiera del canal de los CC y crece y crece y crece, vos te podés plantar ante Wargamini y decirle Ustedes se si piensan que, que hable Quicky Baby que tiene 600.000 subs, es lo mismo que hable yo o que hable a alguien que tiene 10 subs, no es lo mismo ¿Por qué no? Porque la cantidad de gente a la que llegas no es la misma no es la misma ¿Entendés? Entonces, para vos es lo mismo que hable Messi O que hable el 2 de Boca Yo soy fanático de Boca No, no es lo mismo que hable Lisandro López Que hable Messi a nivel mundial No es lo mismo Bueno, acá tiene que ver algo con eso Entonces, apoyen al canal de los ACs Apoyen mi canal Apoyen el canal de cualquiera que les guste Y métanle power, métanle fichas Rompan las bolinguis Involúcrense Métanse al Discord Charlen, dejen like los dislikes tiran para atrás a la comunidad, sumen, no resten, dejen like, compartan los videos, dejen comentarios. Todo eso YouTube hace que siga expandiéndose este mercado este mercado nuevo nuestro que es el latinoamericano. ¿no? Porque después, yo por qué les digo, si dejas like y, y comentás, eso lo toma YouTube como una base de datos positiva. Entonces, ¿qué va haciendo? Después lo va... ...recomendando a diferentes personas... ...pero puede que lo recomiende a vos que sos de Latinoamérica... ...o a un español... ...que está justamente en su nación... ...en España, en Europa... ...y le recomiende videos de aquí... ...y se enganche con gente de acá... ...como tengo gente de España que me sigue... ...entonces vamos expandiéndonos... ...y después a medida que nos vamos expandiendo... ...nos van conociendo yo también... ...y ya después podemos tal vez... ...incluso armar algo como yo vengo haciendo con Delro... ...que es el Community Project Manager de, de España... Y traerle al canal y que y que nos cuente tal vez hay algo de esto O sabe más O sea hay un montón, infinitas son las opciones chicos Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes Si les gusta, si no les gusta Si está buenísimo o no eh, Nada, lo que quieran déjenme en los comentarios Que los voy a estar respondiendo segura, seguramente Muchas gracias chicos Dejen su like, no se olviden, suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau chau